Bueno, pues eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Fernando Muñoz. Todo el mundo me conoce como señor Muñoz y yo me dedico a algo tan chungo como es el SEO. Algo tan chungo porque los SEOs tenemos todo lo malo de lo que hay en Internet. Tenemos, eh, somos domainers, metemos spam dentro del contenido, jodemos la Google, jodemos la SER cuando estáis buscando algo... Realmente eso es lo que todo el mundo piensa sobre nosotros. Eh, nosotros, como todo nuestro negocio, es que a nuestros clientes haya negocio. Entonces, una de las, uh, uno de los uh, trabajos que a nosotros nos toca hacer siempre es arreglar webs. Cuando decimos arreglar webs, eh, diseñadores, gente de contenido... Programadores vuelven a odiarnos por eso digo que tenemos todo lo malo nos odian todos los diseñadores, los programadores eh, nos odian la gente de los contenidos porque la idea es van a joder mi web yo vais a ver que con pequeños cambios que vamos a proponer sobre webs hechas con Wordpress todas las webs que están hoy montadas son montadas en Wordpress y con pequeños cambios que hagamos, las ventajas para nuestros clientes pueden ser brutales. Por una simple cuestión, visibilidad. Mi trabajo es dar visibilidad a las empresas que me contratan. Mi trabajo es conseguir más clientes a las empresas que me contratan. Mi trabajo no es diseñar una web. Mi trabajo no es montar el CMS. Mi trabajo no es mantener Wordpress. Mi trabajo es arreglar, entre comillas, lo de arreglar, arreglar a ojos de, para ojos de Google, que hoy en día, desgraciadamente, es el mayor desviador de tráfico que existe. Y digo desgraciadamente porque eh, la gente también me dice, ¿Contra? ¿Pero por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eh, lo que Google quiera? Bueno, no es necesario. Ahí tenéis un negocio como es Twenty, que Google... Se la suda. Twenty hasta hace un año tenía 16 páginas indexadas. No todos tenemos que pasar por el aro, vamos a decirlo así, de Google. Pero si podemos aprovecharnos del de trabajo que nos eh, permite y la visibilidad que nos permite, ¿por qué no aprovecharnos? Ya os digo que todas las uh, webs que tenemos son webs en WordPress. Y son web que nos habéis ido mandando vosotros y gente a través del streaming. Eh, la primera es del Grupo MSC. El dominio es Grupo MSC, se dedican a las fábricas agrícolas, según veo su logotipo. Y según veo también en el título. Si veis arriba, Grupo MSC, MSC Fábricas Agrícolas. Hay una máxima que es que tu ego no sufra tu SEO. ...y que tu SEO no sufra tu ego. ¿Cuántas webs hemos visto en la cual la más importante es la carta del presidente? ¿O nuestros orígenes? Fantástico. Me parece muy bien y tú estarás muy orgulloso de que tu padre hubiera fundado en 1950 la empresa. ¿Pero es eso eh, útil como para colocarlo lo primero... ¿es la filosofía de tu vida es que tu padre te hiciera la empresa? supongo que no fijaros lo que eh, tenemos este este blog hecho en Wordpress ¿no? sus estructuras su, eh, la zona de novedades vídeos, se dedican a la construcción de invernaderos básicamente invernaderos, invernaderos en inglés eh, creo que es greenhouses es como se dice invernadero en inglés creo, no lo sé eh, fijaros, dirección y demás, el mapa si estos señores venden invernaderos de este estilo y lo venden por todo el mundo, ¿en serio es necesario que una de las cosas más importantes, porque está en tu home es el mapa? ¿Que tú estás en dos hermanas? ¿Es, es tan extraordinariamente importante como para que ocupe el pie, del blog, el pie de la web en todo su esplendor, dejando cosas como, bueno, aquí abajo está el enlace a la empresa que lo desarrolla, todos los derechos reservados. ¿Dónde estamos? Calle Historiador, Juan Manzano, número 2, segunda planta, Montequinto, Dos Hermanas, Sevilla. Para una empresa que después veremos en la sección de obras eh, venden eh, invernaderos en todo el mundo, Quizás no sea lo más interesante, pero fijaros que el título es fábricas agrícolas. Yo no sé si eh, falta de desconocimiento del sector, y a lo mejor lo que voy a decir es una tontería y me, me funden después por el, uh, por el Twitter, pero si tú vendes invernaderos, por muy grandes que sean, van a seguir siendo invernaderos. ¿Dónde está la palabra invernaderos en el título? No existe la palabra invernaderos. Fijaros, esto es un comando, el comando site, que es un comando que se hace sobre Google para saber qué es lo que sabe Google de ti. Y digo Google porque en España somos un, es un 97% de mercado, con lo cual no vamos a hablar tampoco de un tráfico residual que nos puede llegar de otro buscador. Eh, Os fijáis, este es las eh, secciones más importantes de la web. Grupo MSC Francais. Otro sitio más de Grupo MSC Sitios. Eso de otro sitio más de os suena a todos. Además, se está mezclando la sección en francés con la sección en español. No mezclemos idiomas. Utilizar ser consistente en la sección. En este caso, se ha decidido hacer bajo FR todo el contenido en francés. Fantástico. Igual que se ha decidido hacer sobre EN todo el contenido en inglés. Entonces, fijaros, servicios, obras, lo que el usuario va a encontrar en una SERP de Google, en un resultado de búsqueda de Google, es lo que le va a traer hacia tu sitio. Y si yo vendo invernaderos, yo no vendo productos, como pone aquí. Yo no vendo noticias. ¿Noticias de qué? ¿Del grupo MSC? Bueno, pues se puede poner noticias del Grupo MSC o bien noticias de granjas agrícolas, noticias de invernaderos. Fijaros, servicios. Servicios MSC ofrece además del suministro de invernadero, de equipo solar asesoría y dirección técnica para todas las actividades necesarias en ¿qué es lo más importante de esta descripción que hay aquí? ¿Servicio MSC ofrece además del suministro de invernadero? Bueno, a mí de momento me sobra todo esto. Hay una cosa que hay que intentar mantener. Este es el punch. Por esto va a entrar alguien a tu, a tu web cuando alguien busca algo en Google. Con lo cual, si perdemos, a esto ya es una posibilidad de venta. Si perdemos esta posibilidad de venta, tenemos un hándicap con respecto a nuestros competidores. Utilizad las descripciones y utilizad la longitud máxima. ...siempre se ha creído que la longitud máxima correspondía a un número de caracteres. Realmente no, realmente son el número de caracteres que caben en el sitio que ellos eh, establecen, que Google establece. Eh, hay diferencia de eh, unos 10 caracteres más o 10 caracteres menos, dependiendo si toda tu descripción tiene i's y l's, es más corta en tamaño... ...con lo cual caben más, pero vamos, eso es eh, una simple curiosidad. Hay secciones... Por ejemplo, la sección de noticias, que por defecto, en vez de coger una descripción única y exclusivamente para ella, coge el post del primer título. No es lo ideal. Lo ideal es saber qué es lo que estamos vendiendo en cada una de nuestras páginas. Y aquí hay otra cosa que es, fijaros, esta es la sección de obras. Alguna de nuestras últimas obras. ¿Obras de qué? ¿A qué te dedicas? Otra vez, obras. ...algunas de nuestras últimas obras y resulta que es República Dominicana, Etiopía, Venezuela... ...o sea, esta gente no tienen problemas de ventas, vender, venden. Tienen clientes, fijaros dónde tienen clientes, tienen clientes en el mundo entero... ...o sea, esta gente no tiene un problema de ventas, tienen un problema de que su web no les sirve... ...de comercial, sino que la web es simplemente un escaparate... Y eso también hay que diferenciarlo. Tenemos que saber si necesitamos una web escaparate o una web eh, eh, que venda. Todas las web, todos vendemos algo. O vendemos nuestros servicios o vendemos, eh, por ejemplo, tenemos una tienda que podemos tenerla, eh, vendemos productos. Vendemos contenido si somos un periódico. Cada uno tiene su que vende en, en, en, su, en su web. Entonces, fijaros, paginación. Una de las grandes eh, lacras de WordPress es una paginación mal estructurada. Mirad, esta es la página 1 de la sección Obras. Y esta es la página 2 de la sección Obras, en la cual el título es el mismo, Grupo MSC Obras, Grupo MSC Obras, y la estructura se parece bastante. Mañana veremos en la charla eh, los grandes eh, caballos de batalla que tiene Google hoy en día y, y cómo eh, solventarlos, cómo, cómo pasárselo. Tenemos esta web de un diseñador, oh, Darío B.F., que este señor lo que vende es diseño web Cantabria, páginas web, posicionamiento y más. ¿Más qué? ¿Vendo más? ¿Tú qué te dedicas? No, yo vendo más. No, realmente no vendes más. Utiliza los campos que te da eh, Google para vender. Para vender qué es lo que haces. Y hay un fallo. Este señor, además de, de, de vender diseño web, vende páginas web y vende posicionamiento. El SEO debería haber decidido trabajar para cada servicio una web en exclusiva, una sección en exclusiva. No podemos vender bragas, sujetadores, trajes, corbatas y zapatos en la misma web. Porque ahí venderíamos ropa. Entonces, tu página web de destino debería ser ropa. El slider con sus servicios, con sus servicios con lo que, con lo que ellos hacen. Fijaros. Enlaces en mitad del texto. Está bien, los enlaces eh, es la ley de, de, de Internet, los enlaces tienen que existir enlaces. Pero fijaros, si miráis abajo, la, aquí abajito, abajito del todo veis una almohadilla, porque o bien está programado un JavaScript para que haga algo, o bien debería ir a algún sitio. Yo clico y se me va arriba, en todos estos, en todas estas secciones me vuelve arriba, yo bajo clico en SEO y blup, se me viene arriba estoy uh, uh, Wordpress blup, y se me viene arriba no malgastemos los enlaces los enlaces es un bien muy preciado colocar enlaces porque sí, son que, que son innecesarios, no por los enlaces es como eh, por la boca muere el pez pues por los enlaces muere el SEO Fijaros, cuando eh, aquí es, está su portfolio eh, qué, es lo que, qué es lo que vende, charlas, experiencias, reuniones, humor, libros, música, de, habla, de, habla de, de todo lo que le interesa, todo da dota de contenidos. Sería extraño que en una web de diseño web hablara, sobre por ejemplo, sobre póker. O hablará sobre, eh, no sé, sobre agricultura. No sería lógico concentrar dentro de tu contenido, dentro, dentro de tu paraguas, eh, una temática es muy bueno. Y si no puedes concentrarlo eh, en, una, en, una sola, eh, en, una, en un solo punto, lo que tienes que hacer es diversificarlo de la manera lo más amplia posible que tengas para que no confunda una sección con otra. Cuando yo entro a un post, ¿vale? Es un post, pues las imágenes, el texto, el contenido, el código. Hay una, hay una cuestión que es que eh, no, la, eh, eh, el diseño es para el usuario. El diseño se hace pensando en el usuario. Porque sabéis que lo que Google ve se parece bastante a esto. Esto es el mismo post. Que hemos visto antes. Y esto es lo que Google ve. Incluso, si me apuras, lo que ve es el, el, el código fuente. Pero bueno, si le quitamos todo CSS, Javascript y demás, esto es lo que ve Google. Y fijaros, si hemos dicho que cada sección debería luchar por sus palabras clave, resulta que... Diseño web Cantabria, maquetación HTML, CSS, SEO y más, es el H1 común a todas las páginas. Tenemos un problema, porque eso quiere decir que todas las páginas quieren posicionarse por diseño web Cantabria, maquetación HTML, CSS. Cuando no es así, esta, si os fijáis el título, es optimizar más OS X Lion para disco SSD 8GB de RAM. Está pensada para posicionarse por este código. Bueno, pues esto debería ser el H1. Y esto debería ser una, un contenido residual dentro de todo el dentro de toda la estructura. No debe ser el H1 de toda la web. Cada sección debe tener su H1 eh, particular. Podemos hablar después de HTML5 y demás de lo que queráis. Eh, no es una cuestión de HTML5 o no HTML5. Eh, cuando sepamos a ciencia cierta, que Google entiende que haya 18 H1 en una página web, entonces podremos decir que HTML5 sirve para SEO. Hasta entonces, podemos estar un poco a la espera. Yo no digo que no sirva, pero podemos estar un poco a la espera. Este es el blog de un compañero que está, está por aquí, está por allí. Eh, la Home, ¿vale?, este, ...este señor a lo mejor no le interesa... ...venderse por nada... ...¿bien? ...o le interesa venderse por Mediotic... ...no sabemos... Había, ...habría que preguntar... ...¿qué es lo que le interesa a este señor? ...o si no quiere... O, ...o quiere o no quiere posicionarse por algo... ...bueno... ...nosotros entramos en la sección de blog... ...se nos carga la sección de blog... ...y fijaros... ...como os he comentado antes... Los enlaces es el gran caballo de batalla, eh, que es uno de los grandes errores que nos ponemos a programar. Nos sobrepasamos en la necesidad de dotar una experiencia de usuario satisfactoria. Nos sobrelimitamos y colocamos muchísimos enlaces para acceder al mismo contenido. Cuando la apariencia importa, un enlace. La fotografía, otro enlace. Y el read more, otro enlace. Son tres enlaces para acceder al mismo contenido. Pensad, ¿realmente es necesario? Eso es lo que hay que pensar. Si son necesarios, se ponen, porque lo primero es el usuario. Recordad siempre que es el usuario el que utiliza vuestra web. Pero si no son necesarios, ¿para qué sobrecargamos de contenido? No solo eso. Aquí hay otro enlace, en la sección de comment. Si tienes un blog en el cual la gente suele entrar a comentar del tirón, como los famosos, eh, no un blog, sino una web. Por ejemplo, en Meneame se pelean por ser el primero, en Forocoche se pelean por ser el primero. Bueno, pues es normal que haya un enlace porque la gente va a ir a comentar. Pero si tenemos una, un bajo nivel de comentarios, la gente antes de comentar va a leer el contenido. Cuando termine de leer el contenido, están en la sección de comentarios. No es necesario incrementar el número de enlaces para acceder al mismo sitio. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, el site. ¿Vale? Fijaros, Google Plus es el gran caballo de Troya de Google. Google Plus es la gran apuesta y es la única forma que tiene de entrar en redes sociales. No la única forma, pero la última forma que tiene de entrar en redes sociales. Ya la he intentado tres veces y las tres veces la ha cagado y ha cerrado los servicios ahora mismo Google Plus en la sopa las estrellitas de la sopa de mi niño tienen G+, en todos sitios está Google Plus una de las formas de meterse Google Plus es el ego y aquí el primero, ego ¿qué es el ego? el poner mi fotografía al lado de mi contenido porque es mío y la he escrito yo ...y la blogosfera, el Internet en general, el mundo del ego es muy fuerte. ¿Qué es lo que hace esto? Me asocia mi web a mi perfil de Google+. Yo debería poder acceder desde el nombre a el perfil de, de José Esteban para ver su web, para ver su, su, su perfil de Google+. ¿Es necesario poner esto? Necesario no es. Necesario, lo único que necesitamos es comer. Pero esto te da de dota de una mmm, jerarquía. La única forma de que Google sepa, una vez que ya está peleado, está peleado con Facebook y está peleado con Twitter, la única forma de que poder entrar a las redes sociales es metiéndonos las redes sociales. Fijaros, cuando hacemos el site sobre, sobre la web de, de José Esteban, mirad, contacto mediotic info mediotic info. Déjate llevar mediotic info mediotic info. Lo que os estaba comentando antes. No dejéis que vuestro ego joda vuestro SEO. Está bien, vale, mediotic info está bien. Y esto seguramente se ha debido a que el plugin sobre SEO no esté del todo bien trabajado, puede ser. La sección de contacto, tu teléfono, si quieres que te llame tu mensaje, captcha. Esto de aquí es un contenido que se encuentra la araña cuando entra en tu web. Lo que debería mostrar aquí es una description de tu web. Contacta. Contacta con José Esteban, eh, tu gestor de comunidades eh, online, por ejemplo. Hay una cosa que yo no sé, eh, no sé por qué es. Eh, necesitaríamos que, que, que participara, que es cuando tú entras a la sección de blog, te crea un, un código aquí: el tracking, el tracking de la DIS. Vale, vale. Eh, esto es el tracking de la DIS para después poder gestionar los informes sociales. ¿Hasta qué punto es necesario? ...es totalmente necesario, para él sí, él vive, de, eh, él vive de la información que puede sacar de su blog. Bueno, ahí siempre tenemos que llevar un acuerdo, esto es un, un acuerdo de máximos, es decir, tú vas a ganar y yo voy a ganar... ...con lo cual vamos a ganar los dos. Hemos entrado a un, a un post en particular, ¿vale? Cómo programar la actualización en página de Facebook con su track de addis y volvemos a lo mismo... El título bien se enlaza a sí mismo, ¿quién es el autor en un blog en el que unipersonal o en una web unipersonal el autor no es entre comillas no es necesario? Siempre va a escribir él en un blog donde hay mucha gente, sí es necesario el autor. Vamos a intentar no tener no necesitar 18 autores, 18 enlaces al autor. Los enlaces son gratis y eso es bueno, enlaza arriba, abajo, no por no enlazar nuestro blog va a molar más ¿vale? por defecto ponernos follow a todo no, los enlaces son gratis y además te suelen dar eh, te suelen devolver Esto es para los posts relacionados el plugin que utiliza por ejemplo cuando yo tengo esto volvemos a lo mismo, yo lo desnudo desnudo de código ¿Vale? Y resulta que lo primero es el slider. Sobrecargas la carga del, del, del blog con un slider. ¿Qué es lo más importante de tu blog? Tu contenido. Y en este caso, las fotografías no es lo más importante de tu sección. Las fotografías son lo más importante de una sección de tu blog. Pero aquí lo más importante es... O debería ser el H1... ...que en este caso es Mediotic Info, cuando debería ser cómo programar actualizaciones en páginas de Facebook. Dentro del contenido también puedes leer. Una de las cosas que hemos traído, que nos traemos de WordPress es... ...seccionar, eh, coger secciones de nuestra web y encabezarlas con H2. Es un gran error si el H2 no tiene nada que ver... Porque tú tienes todo tu blog lleno de también puedes leer como H2, como la sección más, la segunda sección más importante es también puedes leer. No solo de una página, sino de todo tu blog. Dice que eso ya está solucionado en, el último, en la última versión, ¿no? Tenemos... Un hostal. Ya hemos visto infinidad de cosas que podemos hacer sobre, sobre WordPress. Una de ellas es un, un hostal. Cufont. No sé si es Cufont el que utiliza o no. Cufont. Cufont sobrecarga, porque los JS tiene que transcribir todo, las, todo el texto en imágenes. ¿Es malo para el SEO? Si ves el código dice, uy, en el H2 hay mucho que pone cufón, cufón, cufón, cufón. No lo lee Google. Eso no lo lee porque eso se carga a posteriori. Se carga eh, eh, o al final, si está bien hecho, se debería cargar eh, al final para que no, eh, para que no cort cortara los H1 y H2. Y esto es un es algo que, que eh, nos suelen meter. Y volvemos a lo mismo: ego. A, esta, a este web a Feeling Sevilla Hostel le encanta que Hostelbookers.com le dé un 92,1 de Sevilla. ¿Quién se beneficia de eso? Sobre todo Hostelbookers.com porque el señor HostelBooker.com se lleva enlaces desde, la, desde sus webs. Como concepto es lo que todo el mundo hace, y hemos hecho mucho mucha plantilla de WordPress y mucho plugin de WordPress con el enlace a nuestra página. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando Google se ha dado cuenta que eso era una de las formas más sencillas de conseguir enlaces, ha dicho golpe en la nuca y eh, muchos de los enlaces, muchos de los blogs y mucha de la gente que hacía eso para conseguir enlaces cortados. Todos a llorar, o me ha mandado a la segunda página, yo no he hecho nada, yo solo he puesto un tema en el word es pues un mojón para todos nosotros, todos sabemos que lo hemos hecho mal. Eh, el nombre del blog, fijaros, alojamiento económico, Feeling Sevilla Hostel. Habría que saber cuál es el objetivo de esta web, de este, quién es, quién es el público objetivo de esta web. El inglés... ...o el español, si el objetivo es fundamentalmente el inglés... ...porque su ratio y su paga y paga más y, y los servicios que paga son, son más... ...la web principal debería estar en inglés, no en español y no mezclar. Mi nombre es Feeling Sevilla Hostel, bien, alojamiento económico. ¿Alojamiento económico? Bueno, mmm, como hace una mezcla de, de, de español e inglés... Tenemos ahí un... Ahí tendríamos que solventarlo de alguna manera. Fotografías sin títulos. Fotografías sin títulos. ¿Tanto cuesta ponerle el alt a la imagen? Es que somos muy vagos, todos. Aquí el primero. ¿Vale? Las fotografías, si no te encuentran por un lado, te encuentran por otro. Vamos a ver, el nombre de la fotografía, veremos a ver cómo está. Feeling Sevilla, habitación doble. ¿No sería mucho más, más lógico poner Feeling Sevilla, habitación doble, hostal o hostal Sevilla, habitación doble? Antes de subir la imagen, nombrémosla como nos interesa. Estudio Silvestre. Es una empresa que se dedica a la... Eh, y él va a ser la última, se dedica a la... No lo sabemos. No sabemos a qué se dedica. Y hay una cosa, y no tiene nada que ver con SEO. Las web que tienen música automática no molan. Y más si la estás bien... Todos, todos hemos estado a altas horas de la noche trabajando y de repente, claro, o sea, tú estás tranquilamente a las dos de la noche y empiezas a escuchar pajaritos. Tú dices, ¿qué coño? Deberían estar ya dormidos los pájaros Y te resulta que es una de las web. ¿Cuál es? Tienes 87 pestañas abiertas. ¿Cuál es? Empiezas a cerrar, empiezas a cerrar. Un usuario cuesta mucho dinero conseguirlo. No lo perdamos por minucias de ese estilo si tú quieres poner música en tu web adelante pero que no se autorreproduzca y este por ejemplo tiene uno de los grandes defectos que es las URL amigables normalmente no, no, no, es algo que no cuesta trabajo poner las URL amigables son nuestras amigas y necesitamos poner URL amigables para esto para que el Nombre de la URL tenga contenido. Y todos estamos viendo qué es lo que hay aquí. No uno, sino dos. Tenemos que poner la web en producción. El cliente nos está pidiendo poner la web en producción. Bueno, dile que espere un par de editas y le pone el contenido completo. No le ponga el Ipsum. Entre otras cosas, no vas a posicionarte por Loren Ipsum. Es muy complicado hacer una clínica SEO en profundidad de, de, de, muchas, uh, de, de cada uno de, uh, de los blogs. Entre otras cosas, porque eso es lo que nosotros solemos hacer cuando hacemos una auditoría. No solamente miramos esto, pero esto es quizás lo más llamativo, lo que más fácilmente se puede arreglar. Habría que mirar eh, códigos. Habría que mirar, eh, por ejemplo, cuando tú tienes... El código fuente, una de las grandes batallas, es el exceso de Javascript, el exceso de CSS. No es necesario tener 184 CSS, no es necesario tener 184 JS. Plugins que no utilicemos, desinstalémoslos. Porque se quedan ahí y se olvidan. Uy, qué bonito, esto hace un carrusel. Ah, pues voy a quitar el carrusel y el plugin, a ah, ¿qué más da? Todo esto son llamadas. Es mejor traer un solo fichero de 100K que traer 10 ficheros de 10K. Optimicemos toda esta cosa. No metamos, obviamente, código CSS en mitad del esto. Todo esto se puede meter en un JavaScript. Y esto lo digo sobre todo también para eh, desarrolladores. Sed limpios. Si algo tiene WordPress es que siempre se ha mirado mucho la limpieza del código. Eh, mantener esa limpieza. Mm, yo no tengo para una clínica, más o menos, esto es lo que, lo que se suele ver. Si queremos ver, hemos visto también en cada uno, hemos visto una, una parte. Eh, mañana la charla mía mm, es quizás menos código, pero más ideas de cómo desarrollar un, un CEM, una, una instalación de, de WordPress desde cero y lo más seo friendly posible. Mm, yo quiero daros las gracias a todos, a todos los que os habéis mandado, lo que me habéis mandado web para que lo, para, lo, para que lo miremos. Si necesitáis cualquier cosa, os puedo mm, no pagar por poneros en público. Pero sí os puedo mandar una serie de tips a todos los que me lo habéis eh, os habéis atrevido a mandarme o ponerme un correo y os pondré un correo yo a vosotros con pequeñas mejoras que se pueden hacer en el blog y así ya también os pago un poco el haber estado el haberos tenido aquí de, de, de chivo expiatorio vamos a decirlo así. Muchísimas gracias.